Un buen día. Ahora vamos a ver cómo crear una imagen sin nubes a partir de otras imágenes. Por ejemplo, en estas escenas Landsat 8, en 2015 tengo nubes en la parte izquierda. En 2016 tengo nubes en la parte derecha. Ahora deseo crear una imagen sin nubes, de una forma sencilla y con un solo clic. Aquí cabe recalcar... Que lo ideal para eliminar las nubes es primero enmascararlas tanto sus sombras como las nubes luego que tenemos eliminadas en cada imagen las nubes podemos usar esa información para crear una nueva imagen pero en este caso como deseamos hacer algo rápido y sencillo y con un solo clic vamos a ir al menú windows Image mesh análisis en el panel de Image Analysis seleccionamos ambas imágenes Luego en la parte inferior en la sección Processing nos vamos donde dice Mosaic y seleccionamos el valor mínimo y luego hacemos clic en Mosaic. Si seleccionamos el valor máximo tendríamos una imagen con todas las nubes. Cerramos. De esta forma tenemos una imagen sin nubes de una forma sencilla y sin complicaciones. El mismo procedimiento también lo podemos realizar en el Pro. Nos vamos en imagen. En Raster Functions, seleccionamos Raster Functions. En el panel de Raster Functions, buscamos Mosaic. Clic. Seleccionamos ambos rasters. En Operation, seleccionamos el valor mínimo. Create nuevo layer. Y tenemos el mismo resultado que en ARMAP. De esta forma podemos crear una imagen sin nubes o entre comillas eliminar las nubes de una imagen. Si te gustó no olvides seguirme en todos los medios sociales y dale una manito arriba a este video. Gracias.